generadores e iteradores. En ocasiones, Python utiliza este tipo de elementos o de objetos para ir creando distintas utilidades, ya que en Python es posible utilizarlos y pueden ser muy útiles, ya que estos pueden necesitar una cantidad menor de memoria que utilizar los, los archivos o las listas descompuestas de estos generadores. Por ello, es posible conocerlos e intentar utilizarlos siempre que sea posible. Para ello, podemos visualizar cómo es una lista, de tal forma que esta puede ser creada y ver cómo, cómo opera podríamos generar la lista 1, 2, 3, de tal forma que esta puede ejecutarse y verse cómo es. Podríamos intentar darla una, un, una vuelta y hacerla un iterador. Para ello, podríamos hacer la orden reverse, de tal forma que estaríamos cambiando el orden. Una vez ejecutado esto, podemos intentar visualizar este iterador. Sin embargo, hemos visto que la orden reverse de cambiar el orden, no nos ha devuelto una lista como habíamos dado en un principio. Ahora tenemos un list reverse iterator, lo cual es un objeto distinto. Este objeto funciona como iterador o como generador. Ello puede ser invocado, por ejemplo, podríamos descomponerlo en sus múltiples valores invocándolo con la orden list. Sin embargo, también podríamos visualizar un único de sus valores con la orden next, de tal forma que esto nos mostraría cuál es su valor activo. Este valor activo lo podríamos pasar a una variable e utilizarlo para otros usos podemos visualizar que este va mostrando cada uno de los resultados que, se van, que van descendiendo, de tal forma que estos son equivalentes a la lista inversa. Sin embargo, una vez que llegamos al punto final, intentamos iterar y hemos conseguido un Stop Iteration. Esto puede llegar a dar lugar a un error, de tal forma que si no estamos metiendo este iterador o la llamada a este Next Iterator en algún tipo de objeto controlado, es posible que nos dé lugar a un error. Sin embargo, es posible utilizar estos tipos de iteradores con otros usos, como por ejemplo para utilizarlo dentro de un bucle for, lo cual nos podría dar lugar a la visualización de los distintos valores sin llegar a dar lugar al error. Para ello, podríamos generar el bucle que estamos viendo, de tal forma que llamásemos al iterador, y al ejecutar este bucle, eh, este se ejecutase sin dar lugar a un error final. También es posible hacer otros usos de los iteradores. Por ejemplo, podríamos crear funciones que fuesen iteradores. Para ello, podríamos generar la función fun_iter, la cual generase un iterador. Podríamos pasarle un argumento de entrada, el cual tuviese un valor para su, para su posición inicial. En él se puede crear un bucle básico. Por ejemplo, podríamos crear la orden while y dejarla como un bucle infinito. Esto en ocasiones no se debiese hacer, sin embargo, es posible que con los iteradores podamos querer, podamos querer un tipo de iterador de este tipo. Los iteradores es posible modificarlos y estos pueden utilizarse para devolver un valor, de tal forma que en, en lugar de hacerlo con la orden return, como lo hacía eh, con las funciones, ahora debe hacerse con la orden yield. Igualmente, es posible operar, posteriormente a la devolución del valor, lo cual con las funciones con el return no se podía realizar, de tal forma que ahora podemos realizar modificaciones una vez desvuelto el valor. Una vez que se, que se crea la función puede cargarse, de tal forma que ahora ya la podemos utilizar. Podemos generar el iterador y denominarlo como fun iter y pasarle un argumento, el cual puede ser un número, ya que este opera numéricamente. Podemos pasarle el valor 2. Podemos buscar y ver qué, qué es it, de tal forma que nos muestre que este es un generador. Nos, nos muestra que es un generador y no una función porque sabe que lleva en su interior la orden yield. Esto puede ser, al igual que antes, ser invocado para la, la creación de un bucle. Sin embargo, es posible que este bucle sea infinito, ya que no hemos generado que esto tenga ningún tipo de final. Podemos ejecutarlo y ver que se empiezan a mostrar números eh, correlativos y tenemos que pararlo o interrumpir el, el mostrar números. Por ello... Este tipo de bucles podría ser detenido, por ejemplo, si al alcanzar cierto valor de i, este fuese mayor que cierto valor eh, que, que se provocase el final del bucle, de tal forma que ahora sí podemos volver a ejecutar el, el bucle, de tal forma que podemos ver que únicamente estamos devolviendo ese número de valores. Estos iteradores pueden utilizarse con otro uso, ya que también es posible utilizar estos valores para ir obteniendo contadores. Por ejemplo, podríamos utilizar la orden next sobre nuestro iterador, de tal forma que podríamos tener múltiples llamadas a este, a este iterador con el valor next, de tal forma que cada vez nos va devolviendo un valor el cual está siendo modificado por la función que, que lo genera. Con esto podríamos obtener un contador el cual ir invocando con next. Esto podría ser más visualmente más atractivo que la operación de arg más igual 1 lo cual daría un resultado similar, ya que esto generaría también un iterador en el cual el valor del argumento sería aumentado en un valor de 1. Ambas programaciones pueden ser posibles, cada cual debe elegir qué tipo de programación le es más útil para cada caso. Python, sin embargo, hace mucho uso de los iteradores, ya que esto, por ejemplo, puede ser utilizado para la creación de, de valores en lugar de obtenerlos de una lista ya que, por ejemplo, si utilizásemos una lista a la cual fuese eh, muy grande, por ejemplo, una lista en la que utilizásemos los valores de 0 hasta 1 millón, esto nos podría generar que la cantidad de RAM utilizada fuese excesivamente grande. Sin embargo, no necesitamos crear realmente toda esta lista para utilizar el valor 1 a 1. Por ello, podemos utilizar el iterador para ir eh, disponiendo la lista, ya que, de, de otra forma, podríamos ir iterando la lista con, generándola, y posteriormente ir llamando a cuál es el valor que está en, en A25 y posteriormente ir y mirar qué valor está en A26, de tal forma que nos fuese devolviendo los valores que están contenidos en esta lista, la cual podría tener una serie de valores previamente calculados con otra fórmula distinta que la solución de range. Por ello, si el tipo de utilización que vamos a utilizar es parecido a este de manera ordenada, es posible también utilizar el iterador, de tal forma que llamando al, al iterador una vez tras otra podamos ir generando... Eh, la visualización del valor que necesitemos en cada momento este también puede ser eh, asignado a otra variable de tal forma que esto puede darnos lugar a la posibilidad de reutilización múltiples veces del mismo valor en, en múltiples ocasiones de tal forma que si posteriormente necesitamos eh, un nuevo valor de ese iterador damos al valor next y obtenemos un nuevo valor el cual podemos utilizar múltiples veces estos iteradores pueden ser utilizados al igual que las funciones o que las listas y en ocasiones pueden permitir una, un tipo de código que puede ser más claro. Sin embargo, eh, es posible que otros tipos de programaciones puedan desagrupar los iteradores únicamente eh, utilizando la orden list, de tal forma que se obtenga toda la serie de valores que se pueden generar con ese iterador. Cada necesidad utilizará de un método u otro, pudiendo ser independiente.